Está del otro lado Osvaldo Valle para contarnos desde la montaña cómo está el paso a Chile. ¿Cuántos mendocinos que quieren retomar esa costumbre, prepandemia en muchos casos, de ir a transitar las fiestas del otro lado de la cordillera? Por supuesto, y allí está desde Alta Montaña Osvaldo Valle, como siempre, mostrándonos o por lo menos contándonos, mejor dicho, el panorama. ¿Cómo estás, Osvaldo? Hola, Gisela, Julián, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes por el canal? Muy, muy bien, bien, muy bien estamos, Osvaldo. Más fresquitos, Osvaldo. Más fresquito, sí. bueno, por acá por la zona de alta montaña está también bastante fresco. En este momento te cuento que en las cuevas sí. hay un promedio de 7 grados positivos Ah, mira especialmente nublado. Sí. Está así que para aquellos que estén planeando su viaje deben siempre traerse un abrigo, una campanita, sobre todo para los complejos aduaneros, claro. para libertadores y también la zona de Orcole. Es el momento en el que pasa frío, Osvaldo, cuando te bajas ahí en la aduana. Sí, claro, exactamente, siempre, por ahora un saquito, algo, una camperita, eh, los dos, ambos claro. con lejos tan cerrados, y con pero siempre hay que tener en cuenta sobre todo más los horarios que, que manejan. Totalmente, yo con siete te voy con camperita, con pantalón sí. largo y con los guantes, Vosvaldo. <risa> <risa> Bueno, un poco no, exagerada. Aguante, eh. Un poco exagerada. Osvaldo, ¿qué movimiento se ve? Mucha gente yendo al vecino, muchos mendocinos o argentinos yendo hacia el vecino país y también, y viceversa, ¿no? Obviamente. Bueno, eh, en esta mañana, durante la mañana, hemos tenido un movimiento normal para un día viernes. No, no ha sido de mucha trascendencia, sobre todo en el ingreso al Complejo Libertadores, ya a la hora cero, el este de fronteras, como siempre justo por este Vasco lo vamos a pasar los números uh -huh. tanto de ingreso y egreso, pero se mantiene, no hay mucha espera en el Complejo libertadores. Uh -huh. Y en este momento los servicios que hay en el Complejo Roque Carranza, también hay venido bastantes personas que están ingresando a nuestro país, pero bueno, no hay demoras, ni, ni se han formado colas, eso también está marcando que bueno, está bastante tranquilo por ahora este movimiento de... En Navidad, hay mucha gente que todavía hoy día está trabajando, así claro. calculo que mañana en la mañana puede ser tal vez un poquito más de movimiento, pero lo que se esperaba, o muchos esperan también el gran movimiento, de que en algún momento teníamos muchísima gente y muchísimas horas y varios kilómetros de cola, no se ha dado para esta Navidad. Y viste que por ahí suele ser más el año nuevo, ¿no? Que la gente es tiende verdad, a, es a irse. Sí, sí, aparte mucha gente tal vez en año nuevo, ya sirve para quedarse una semanita, cinco días, siete días, en la zona de Viña al Mar. También hay que tener en cuenta que hay un importante incendio forestal sí. en la zona de Viña del Mar, así que tal vez, tal vez mucha gente por ahí claro. pueda tener este, este cuidado a esperar que se controle los incendios. Hay sí. evacuados y ya hay dos muertos. Osvaldo, y haciendo un pequeño balance del año, un, un año muy particular porque era el post altos controles por la pandemia y por los contagios. Eh, ¿Vino mucha gente? ¿Vino más o menos la cantidad a la cual estábamos acostumbrados? ¿Cómo fue el cruce en lo receptivo para Mendoza? Bueno, recordemos, Julián, de que recién Chile autorizó, desde el 4 de enero eh, del 2022, el ingreso eh, después de la pandemia del 2020, que habían cerrado el día de marzo el 2020 eh, la frontera con Chile, claro. comenzó tímidamente. Yo calculo de que recién entre el mes de marzo, abril, y se comenzó a movilizar bastante, y sobre todo el turismo acostumbrado de ómnibus desde el vecino país de Chile, uh -huh. eh, donde la gente viene a visitarnos por nuestros días, y los particulares, bueno, creo que lo que más importante fue también en el movimiento, cerca para el aniversario del vecino país de Chile, que mucha gente viene a disfrutar y ahí se notó un movimiento más importante que ha tenido ocho este años, lógicamente ahora sobre el fin de año lo que hablamos con. Como el condicera, sí. lo que es el valor del peso chileno, uh -huh. también ahora es Navidad, y los dos últimos fines de semana largos, que no fue la trascendencia ni, ni se calculó, es decir, no hubo tanta cantidad de personas, y, y tenemos en cuenta que no pasaron más de 7.000, 9.000 personas en estos fines de semana largos, así que fueron muy parecidos tanto los egresos como los ingresos. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿Sí? entonces todavía tranquilo, podríamos decir, nada de cola ni escuela? de ni de filas, ni, ni largas horas de esperas para poder cruzar ni de un lado ni del otro. Exactamente, y bueno, la, las instituciones están trabajando con bastante rapidez, tanto migraciones, afín, eh, la gente aduanas todo, para que, bueno, lógicamente lleguen, siempre hay que tener en cuenta de los controles que hace la Nacional, tanto uh -huh. en la zona de Las Cuevas, como en la zona de Punta de vacas, Cuspallata uh -huh. y Potrerillo, así que siempre las recomendaciones que nos entren en a otro país que lo hagan con tranquilidad, que van a llegar bien. Muy bien. Osvaldo, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande y felicidades, lógicamente. Feliz Navidad. Igualmente, saludos para ustedes. Felicidades. Gracias. gracias. Y...